Lo del caso de Leónel Fernández sigue, se pique y se extiende. Ayer hubo una reunión con, con el Comité Político, pero antes de la reunión del Comité Político hubo una información del presidente, el expresidente Leónel Fernández, donde él le dice a las personas que ganaron, por ejemplo, usted ganó un regidorí, regidoría, usted ganó como diputado, como síndico, como senador, él le dice, ¿qué decía ahí en el PLD? Que yo me voy. Esa fue la información que salió en el periódico Listín Diario, donde Leonel le asegura a sus compañeros de partido que si usted ganó su candidatura, usted se queda. Y él se va, él se va, usted puede quedarse, aunque siga siendo leonelista, usted se queda. <risa> Eso fue lo que él quiso decir. O sea, Usted se queda y él se va. Yo creo que él se adelantó porque parece ser como que la mayoría se iba a quedar. No iba a votar esa candidatura, porque si usted se va de, si usted se va con Leonel, y renuncia del PLD, según la nueva ley, usted pierde la candidatura. Usted no vuelve a ser candidato hasta las próximas elecciones. Así que Leónel fue inteligente para que le dio un, un apoyo a su compañero antes que lo dejen solo. <risa> Vamos con la otra información también sobre Leónel Fernández. Y es que fue Lucho Jiménez, Felucho Jiménez, un hombre muy claro, muy una gente que cuando dice una cosa, le dice fuerte. Le dijo, le dijo, le dijo payaso. Felucho le dijo payaso al presidente Leonel Fernando, señores. Un señor que hablaba maravillas de Leonel Fernández. Que, por cierto, Leonel Fernández le respondió con un video, que fue un video donde estaba Felucho Jiménez haciendo algunas eh, puntualizaciones a favor de Leonel. Entonces, esa fue la respuesta de Leonel para Felucho, donde él subió un video donde Felucho habla cosas maravillas de Leonel. Entonces, Felucho le dijo como que él se está convirtiendo en un payaso. Bueno, yo creo que ya, sin duda, el Comité Político, a lo que se dio en las declaraciones de ayer, no quieren a Leonel Fernández. Y este problema va a seguir hasta que Leonel, eh, de su propia boca, mencione que ya sale del Partido de la Visión Dominicana. Bueno, estas fueron las informaciones más importantes de nuestro portal de Síganos a través de Facebook, Instagram y YouTube. Seguirlo a través también de Twitter. Así que las personas sigan con el toque del mediodía.